Junior R.S. Ale en los controles R.M. Producción yeah. Estoy nervioso, me dejas dolorido, Tocando fondo, porque en la tristeza me he perdido Dejas a este guerrero, que es invicto lastimado si fuese nada hoy te me está a un lado y vienes a verme tal vez por última vez por última vez pretendo entenderte pero en el fondo es al revés es difícil entender que te vas sin una razón que yo estuve dispuesto a entregar el corazón Por ti yo fui poeta, por ti me esforcé A entender el sentido del amor y lo logré Ahora solo dices simplemente que te vas ¿Para qué demonios vienes si no te veré jamás? Y yo creía que el del problema es pensar que todo fue en vano, el dolor me quema, tú sigues adelante, yo me estanco en el camino Cada que sueño contigo, mi desvelo lo arruino, no me queda nada, solo aceptar que te vas, que me dejas, que no quieres conmigo, nada más, ya no me importa por mí puedes irte, yo lo espero, en un futuro no quieras arrepentirte.